Dios es mi pastor, nada me falta. Te doy gracias, Padre mío, por darme la oportunidad de ser para ti un instrumento de fe, amor y comprensión. Que estas humildes palabras que te ofrezco en este espacio puedan ayudar a otros como me han ayudado a mí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 No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.